Hola soy Arbe y hoy os traigo un nuevo tutorial sobre velas Hoy vamos a hacer este corazón con corazoncitos por encima Tiene tres mechas, espero que os guste Y esto es lo que vamos a utilizar Una bandeja plástica, mecha, tijeras, un palito de brocheta, una regla, un cortador en forma de corazón una espátula, una pistola de silicona y una carpetilla o cartón y por supuesto la cera. Vamos a empezar haciendo los corazones que pondremos después en la vela, los corazoncitos pequeños. Tenemos aquí cera en color roja ya preparada y vamos a verterla en la, en la bandeja. Aunque hagáis una, una capita eh, no pasaros de, de un centímetro pero bueno, eh, lo digo por el cortador para que salga bien la, el corazón veis que estoy siendo bastante generosa con la, con la cera, pero porque esta vez quiero que salgan gorditos los corazones dejamos enfriar la cera no del todo, que se mantenga algo maleable y vamos a proceder a cortar los corazones, ya veis como, como sale fácilmente, así hasta, hasta hacer toda la bandeja de corazones, no importa que nos sobren, que en todo caso volveríamos a fundirlos. Ya veis que es bastante sencillo. Esto es porque la cera no está fría del todo. No está rígida. Bueno, este, este paso que estamos haciendo ahora... Lo hemos hecho anteriormente en un vídeo, en el del tarro de las estrellas, y es, es lo mismo. Solo que en este caso solo vamos a hacer una bandeja. Os dejaré por aquí arriba el enlace al, al vídeo del tarro de, de estrellas. Ya tenemos los corazoncitos listos. Voy a ir separándolos para hacer el, el molde para el corazón grande. Bien, vamos a coger una, una carpetilla que, que utilizamos con documentos. O lo ideal sería una, un cartón de, de cereales, pero bueno yo en, def, en mi defecto utilizo la carpetilla, Si no, también una cartulina nos valdría. Voy a cortar una tira estrecha, pero larga, para hacer el contorno del corazón. Y ahora voy a dibujar un, un corazón un poquito grande, como el que queremos hacer, pero no nos vamos a, solo lo que necesitamos como referencia a la hora de colocar la cartulina sobre, encima de él. Es simplemente de referencia, no lo vamos a hacer tal cual. Vamos a aprovechar la doblez que tiene la, la carpetilla y vamos a partir de ahí para pegarla con la pistola de silicona. Esperamos a que se caliente. Bien, ya tenemos lista y ahora con cuidadito. Es preferible que este paso lo vayáis haciendo despacio. Y vamos a ir aplicando silicona en el borde de la, de la tira de cartulina. Es muy importante el paso de la silicona pues si no nos queda bien tapado eh, perdería cera al molde y no nos serviría. Ahora esto ya lo voy a hacer más rápido. Ahora la otra mitad del corazón y para terminar la, la unión del pico. Es mejor empezar de la parte de abajo hacia arriba. Aquí insistirle un poquito más si podéis. Bueno eh, yo he cortado el corazón una tira estrecha pero si lo queréis más alto pues ya sabéis cortáis un poquito más alto la medida que queráis. Voy a recortar el contorno de la base y reforzar el pico por la parte interna del molde. Repaso un poquito por si me quedara algún huequito sobre, por el que escapar la cera y bien ya tenemos aquí nuestro molde de cartulina lo vamos a poner de todas formas dentro de la bandeja por si no estuviera bien sellado y se nos escapara un poco de, de cera voy a empezar echando cera blanca en, un, en una lata la medida que, que creáis con convenientes, si queréis mucha cera, pues le echáis más si os llega con la que la estoy echando yo, pues perfecto y ahora le voy a añadir muy poquita cera roja para conseguir un, un color rosita removemos bien con el palito Bien, voy a utilizar las pinzas, pues el, el recipiente ha cogido calor. Y vamos a verter una capa muy finita, de unos 3 milímetros más o menos. Que cubra toda la base. Bien, vemos que no, no pierde cera el molde, nos ha salido bien. Y vamos a aprovechar esta cera para hacer las mechas, que va a llevar tres. Cogemos la de medida a la altura de, de nuestro molde y como un centímetro más le añadimos. Hacemos tres mechas, así. Y las vamos a sumergir en esta cera caliente. Bien las estiramos en la mesa. Y hacemos lo mismo con las otras dos Ahora vertemos un poquito más de cera Ya que he enfriado la primera capa que hicimos Y vamos a ir metiendo, incrustando algunos corazones en las paredes De este corazón grande Para que después se nos vean por fuera Y podéis hacer que vayan todos juntos o separados. Eso ya a gusto de cada uno. Vertemos ya el resto de la acera. Esperamos un poquito a que enfríe. Muy poquito, ¿eh? Y ya a continuación vamos a seguir incrustando corazones. Que sobresalgan de la vela. Vamos a meter ya las mechas Que hagan una especie de, de triángulo entre ellas Y ya la hemos dejado secar Y ahora vamos a aprovechar para desmoldear Simplemente rompiendo la cartulina Ya veis, es muy sencillo Ahí se nos apreciaba un corazoncito en la pared. Nos ayudamos también de las tijeras si nos cuesta quitar la cartulina. Aquí veis el corazón y vamos a cortarle el exceso de mecha. Y ya teníamos listo nuestro corazoncito. Espero que os haya gustado, si os ha gustado suscribiros, darle un like para los algoritmos y muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí.